El otro día me cae muriendo. Venía manejando con el celular, me pasaron, me mandan un mensaje. Ah, ¿qué vamos a comer a la noche? No sé. ¿Fideo te parece? Guardo el celular, atiendo la calle, me piso un camión. Eh. Por suerte hay algo después de la muerte, ¿no? Entonces me alegré. Está, es difícil de preocupar, vamos a ir a poco. El tema que no hay otro lugar, no hay un cielo, no hay un otro lugar nuevo que te vas, apareces en otro planeta, no. Es todo acá, todo acá en la tierra. Y las almas. No se pueden traspasar entre sí. Entonces, tenemos el conteo desde el primer chabón que se murió hasta eh, ahora. Eh, está un poco apretado. Está, te digo de, de decir la verdad, está un poco apretado. Estamos complicados. Yo cuando salí y me choqué contra un colombiano que tenía arriba. que se había muerto la semana pasada. El colombiano me empieza a explicar. Él me dice que no me sale. No me sale bien el acento, pero yo creo que les, lo saco igual pasa que no, pasa que no, no hay un cielo es acá y estamos todos acá apretados y entré en shock, entré en shock, cuando me calmé, me calmé, viste, relajé un cacho viste, empecé a conocer a mis vecinos, a la derecha tenía, tenía un bebé y a la izquierda tengo a un, eh, un señor, entonces les digo, y bueno, y qué, qué se hace acá y acá hablamos, jugamos al veo veo ya cuando pasó un mes, un mes después, viste, ya el colombiano me, me hartó, me hartó porque se queja de todo Porque tiene problema con el de arriba y me lo vive diciendo a mí El viejo, bien, pero a veces se pone a hablar divaga, no, no, no coordina y el bebé, nada Dije, en un momento les digo, chicos, ¿y esto hasta cuándo es? Ah, adivina. Y en una locura arrancó a excavar para arriba No, permiso, qué sé yo, me empecé a ir para arriba Entonces empecé a pasar gente de Así de 1800, 1700 Y llego hasta arriba de todo Y me cruzo con el primer hombre Que estuvo ahí Que estaba Chocho, claro Tenía toda la sillita, él tenía toda su, su casa hecha Porque como se puede mover va, Se la pasan bailando, se juegan a la escondida Es re divertido eh, Estuve un montón con ellos estuve me, me enseñaron en realidad Pfff medio que no saben hablar español eh, tuve un par de años para aprender el idioma de ellos de cómo, cómo más que nada vocales la A y la E y, y entonces estuve con ellos arriba pero me empecé a sentir mal me empecé a sentir mal por el colombiano, el viejo el no. porque no, no, no, no pero el viejo y el colombiano ¿viste? son los que, los que me apadrinaron y, y dije esto quiero buscar y bueno, los fui a buscar, los, los agarré y los llevo para arriba. Y se me, se me colaron, tuve unos colados que se me ponieron la cola para arriba. Y empecé a vi. Eran el conteo que hicimos: 4 eh, millones se nos pasaron para arriba. Los cavernícolas se me, se me re-enojaron. Entonces me empezaron a buscar para. No para matarme, porque viste que no, eso no se maneja, pero medio que te, ponen, te pisan entre dos gordos y no puedes hacer nada. Eh, y dije: Nada, la eternidad así entre dos gordos. Entre dos no, nada y bueno, tuve que excavar para abajo y.. Uf, estoy con el bebé. ¿Qué se le pasa?